Ambasador, una importantísima muestra hoy en Roma. Sí, esta es una muestra de objetos de las culturas prehispánicas que data desde el año 11.000 antes de Cristo hasta el 1532. Es una muestra de piezas que han sido recuperadas de nuestro patrimonio cultural, recuperadas en Italia y que eh, queríamos hacerla porque es un agradecimiento además a ese apoyo que nos ha dado Italia para recuperar nuestro patrimonio. Un patrimonio que torna en Ecuador después de haber estado en Europa, antes de los furtos y ahora un regalo, un buen regalo. Sí, bueno, ya uh, esa es la idea, retornarán, pero ya han retornado 5.000 piezas al Ecuador producto de esta recuperación de nuestras piezas aquí en Italia. Una última cosa, una tragedia, el terremoto en la semana ha colpido el vuestro país, ¿cómo están andando las cosas? Es muy difícil explicar. Es, es una tragedia que no tiene explicación. Es una destrucción, una pérdida de vidas humanas que para nosotros es un shock. Estamos trabajando eh, con los países, con las sociedades, con las ONGs y hago un llamado de hecho a través de estos medios para que contribuyan con el país. Necesitamos el apoyo de todos.